Hola a todas, a todos, a todos. Aquí estamos nuevamente en una nueva versión de nuestros diálogos permanentes. Estos diálogos que comenzamos a eh, trabajar desde la Dirección de Investigación de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que comenzamos ya eh, el, el primer semestre del año 2019 que se ha visto interrumpidos estos diálogos por las serias circunstancias que hemos vivido a nivel nacional, tanto la revuelta como la pandemia, pero que retomamos estos diálogos, ¿cierto?, durante este año 2021, ¿no? y ya llevamos prácticamente cuatro sesiones, y esta sesión va a ser nuestra sesión número quinta, con una gran invitada que viene de eh, Argentina, ¿cierto?, trasandina la querida Cecilia eh, Abdo Férez, ¿no? ella es eh, investigadora independiente de CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de esta misma universidad del área Teoría y Filosofía Política Moderna, titular de Filosofía en la Universidad Nacional de las Artes, dirige a su vez la, maest la maestría en Teoría Política de la Universidad de Buenos Aires, y co-dirige una revista muy interesante, ¿cierto? Que muy buena, ¿no? se llama Anacronismo e, ir e Irrupción. También trabaja fundamentalmente sobre el pensamiento de Spinoza, y ahora último ha comenzado a trabajar sobre Hegel, eh, vinculándolo a temas de género. ¿no? El último libro publicado eh, por Cecilia es Contra las mujeres, Injusticia en Spinoza, con un paréntesis, que está publicado por Editorial Antígona de Madrid del 2019. También ahí está el ensayo sobre la libertad, que entiendo que ya está publicado, Cecilia, o está, todavía, está, en todavía, prensa. está ¿Ah? todavía en prensa? Está todavía en prensa. Está a punto de publicarse el ensayo sobre la libertad. Así que bueno, eh, dicho eso, solamente quería darle la bienvenida a Cecilia, ¿cierto?, a estos diálogos permanentes sobre eh, universidad, humanidades y contemporaneidad. Hola, Cecilia. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Chile. Bueno, yo creo que, por, sí, yo creo que para, para iniciar, quiero retomar una, eh, algunos, al, algunos elementos que tú trabajas en, en un primer libro o ¿no? uno, uno, uno de los primeros libros que, que publicaste que se llama Crimen y sí mismo: la conformación del individuo en la temprana modernidad occidental. Y creo que hay por lo menos varios elementos ahí que nos permitirían un poco eh, iniciar la, la conversación, ¿no? La, quiero comenzar un poco con la hipótesis del libro, que está anunciada ya en las primeras páginas, eh, cuando tú planteas básicamente que algo así como una fórmula, ¿no? Eh, muy interesante, un corolario, ¿no? De, a tal forma de individuo, tal forma de propiedad, ¿no? Eh, sería un poco ese el, el, el devenir especulativo del libro, ¿no? a tal forma de individuo, tal forma de propiedad, ¿no? Entonces, quizás como para iniciar, eh, ¿cuál dirías tú que eh, habría sido el rol, por así decirlo, de las universidades en el contexto de esa, de esa modernidad, ¿no? Eh, precisamente porque las universidades comienzan ya a desplegar todo un aparataje clasificatorio, de distinciones, ¿no?, eh, ontológicas, antropológicas, sobre todo jurídicas, ¿no? Eh, estoy pensando en la Universidad de Bolonia, eh, evidentemente la tradición salamantina posterior, ¿no? Es decir, ¿cómo verías tú el, el lugar de la universidad en, en la articulación de esta idea absolutamente inédita, ¿no?, de la individualidad, ¿no?, eh, eh, un poco sí. pensado de tu libro, ¿no? Sí. Sí, me parece que esa primera modernidad, que es lo que podríamos llamar una temprana modernidad occidental, eh, hace una gran intervención sobre los saberes, rejerarquiza los saberes, sin ninguna duda, deja afuera un montón de saberes que están ligados a formas de la retórica, a formas de la poesía, a a todo lo que podría ser como una dimensión estética y se concentra cada vez más en saberes que son matemáticos, en saberes geométricos, en formas de la física, es el tiempo de irrupción de la idea de, de fuerza, de, de inercia, después con, con Newton, eh, es una... Esa época es particularmente una revolución en los saberes, ¿no? y una rejerarquización de ciertos saberes en detrimento de otros, un reordenamiento de esos saberes, y la conformación de un cierto tipo de, de ideal de, del científico, ¿no? que, que tiene cierto dominio de su cuerpo, cierto dominio de la gestualidad, cierta forma de expresarse, que es una forma de expresarse que se pretende universal en el sentido de despojada de, eh, de corporalidad, de, de las alusiones posibles a, a su biografía, a, a una subjetividad centrada en el yo. ¿no? Eh, ahí está todo ese tema de cómo las sociedades eh, las universidades se relacionan con sociedades científicas, es la época de la irrupción de la Royal Society, por ejemplo, eh, de las revistas científicas, y de esa forma de experiencia tan particular que es el experimento, ¿no? esa forma de experiencia controlada que se puede replicar, que se puede repetir en, en cualquier otro lado, y que sujeta a ciertos métodos, daría los mismos resultados, o daría resultados que otros que son esos testigos también científicos podrían refutar o confirmar. Y ahí me parece que hay una... Una, esa conformación del ideal del científico con todo su dominio gestual, con todo su dominio eh, lingüístico, con esa irrupción de esa jerga eh, supuestamente desprovista de estilo, supuestamente desprovista de, de alusiones a, a, a su situación específica, que cualquiera podría retomar desde cualquier corporalidad, en cualquier lugar, eh, eso significó una, una forma de, de modelar la conducta, ¿no? y de imponer un ideal de qué es un científico, lo digo en, en masculino porque es claramente un ideal masculino, que continúa hasta hoy, es claro que tienen que eh, hacer determinadas personas para responder al ideal del científico, ¿no? que es esta imagen de la neutralidad valorativa, esta imagen de cierta, eh, cierta corporalidad muy, muy reprimida, muy, eh, cierta performatividad de, de cómo moverse, de cómo hablar, de cómo aparecer, eh, cierto dominio, porque es la época clarísima de construcción del dualismo ¿no? en la filosofía moderna. Cierto Cierta forma de algo que es eh, absolutamente eh, represora respecto de pasiones. ¿no? El, el científico es, esa, es ese ideal que es claramente un ideal desapasionado. ¿no? Es alguien que puede tener un dominio de sí, eh, un dominio de la forma de aparecer, que aparece ligado a la neutralidad valorativa, que aparece. Eh, ligada a ciertas formas de control de pares, eh, a cierta forma de control de la experiencia, que es esta del, del experimento, y a eso se le puede llamar cierta forma de eh, propiedad de sí, ¿no? Ahí hay, hay, hay como una, una conjunción temporal que es esta conformación del sujeto responsable en términos jurídicos, la conformación del ideal científico, el ideal del científico, la, y también una fuerte irrupción del, del, del neoestoicismo, ¿no? que, que implica una estratificación social. O sea, hay algunos que son en general asociados a élites, que pueden tener este dominio de sí, este dominio de las pasiones, que no necesitan disciplinamiento externo, y hay otros que son los muchos, digamos, multitudes, etcétera que necesitan de ese disciplinamiento externo, externo, en forma represiva, porque no tienen, no tienen control de sí. Esa, esa imagen de, del autocontrol, de la autocontrol, irrumpe a la vez en formas políticas y en formas de saberes, ¿no? Y, o sea, el tanto como el científico es ese ideal del que puede controlarse a sí mismo, que puede tener esa relación de, de dominio sobre su cuerpo, de de que su cuerpo aparezca de una forma controlada si es que aparece, ¿no? eh, Así en las masas hay cierta cuestión de eh, controlarlas porque es, es la época esta de Baltasar Gracián, ¿no? de, de, de que cuando irrumpen las masas, cuando irrumpen las multitudes, cuando irrumpen los pueblos, sin entrar en esa, en esa distinción posible, irrumpen en la forma del monstruo deforme, del... del de lo que aparece para reordenar una escena pública eh, incipiente, pero que aparece de forma incontrolada, de forma amenazante, de forma vulgar, grotesca, de lo que, lo que irrumpe como fealdad, ¿no? como, como amenaza incontrolable, como descontrol. Entonces, esa, esa imagen de lo popular descontrolado, eh, y, por lo tanto, necesariamente sujeto a cierto disciplinamiento externo, digo es eh, contemporánea de la imagen de la irrupción del ideal del científico, como, eh, como aquel que, que, es, eh, que no necesita control externo porque tiene, tiene dominio de sí mismo, las élites como esos, esas élites con dominio de sí. ¿no? Entonces, esa, esa contemporaneidad del neostoicismo, en la conformación de los estados, de la, la formación del sujeto responsable, incluso jurídicamente responsable, esto de Nietzsche, del animal que puede prometer ¿no? y que puede cumplir esa promesa, ¿por qué? Porque, porque sabe, sabe de sí, sabe de la continuidad de sí, sabe de lo que hace, responde por lo que hace. Eh, y y, las, y las, el, el neostoicismo como disciplinamiento social masivo, eh, a mí me, me, me parece que, que conforma una, una marca ¿no? de la modernidad que después se va como diluyendo, se va como, como atenuando, pero que hay algo de eso que es como continuo ¿no? de la modernidad. Claramente con la ilustración todo esto podría tener otros ribetes. Eh. Sin embargo, la temprana modernidad los, los, los expone, muy expone los elementos muy, muy claramente, ¿no? Y expone también las alternativas, me parece, muy claramente. Sí, en, en, en ese sentido también pensaba, bueno, pensaba dos cosas. Una, una cosa que, su, que tú subrayas en el, en el libro y en otros lugares también de tus textos, es la cuestión colonial, ¿no? como ¿Sí? Digamos, hay una partición ahí en esa reconfiguración o rejerarquización de, de saberes, como decías tú, hay una reconfiguración también colonial donde la universidad ocupa un lugar también clave en esa reconfiguración, o sea, recordemos la Universidad de Salamanca en determinado momento, eh, fue la gran referencia teológico-jurídica, digamos, que, que le prestó, por así decirlo, un imaginario al imperio español, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco eso, ¿no? como la cuestión colonial ahí uh, entrando ¿no? en, esa, en ese periodo, y cómo verías un contraste también ¿no? entre esa situación de, de, de revolución de saberes que está ocurriendo en ese momento, con lo que estaríamos experimentando hoy día, ¿no? en relación al lugar de la universidad, a los saberes, cómo... cómo ¿se podría contrastar eso o no se contrasta? ¿Hay ciertas continuidades, dirías tú, o dirías que también hay ciertas, eh, ciertos contrastes importantes? ¿no? Bueno, para situarlo en la, en la Argentina, la universidad de ese momento, en lo que hoy sería el territorio argentino, es la Universidad Nacional de Córdoba. ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba es una universidad que debe haber, haber sido fundada por los jesuitas, en toda esa... Irrupción de los jesuitas en el continente, eh, debe ser 1613, 10 algo así. Eh, en la Universidad Nacional de Córdoba, que tuvo esa impronta jesuita, que bueno, la tiene, era una universidad regia, digamos, eh, con fuertes lazos teológicos, es donde se da la reforma de 1918, en la Argentina, que es una reforma que eh, lo que hace es revolucionar las formas de pensar eh, el gobierno de la universidad. ¿no? La reforma del 18, que es una reforma que la llevan a cabo, bueno, sobre todo o sea, muchos estudiantes, pero con una figura central, que me parece que es de Odoro Roca, hace un manifiesto que se llama el Manifiesto Liminar, es un texto fantástico de, del reformismo, pone en cuestión, primero dice esto, ¿no? La universi ¿por, qué hacerlo, por, ¿por qué hacer esa revolución en Córdoba respecto de los saberes? Porque Córdoba es el lugar donde se ha ensañado la tiranía, ¿no? Córdoba es el lugar donde la Universidad de Córdoba era el lugar donde los profesores eran una casta vitalicia y en donde la ciencia no había tenido lugar. ¿no? Entonces, lo que, lo que hace la reforma de la universidad es bloquear la elección del rector, que es un rector ligado a, a, la, a la iglesia, eh, e impulsar que empiece a existir el cogobierno, o sea, que los estudiantes formen parte del gobierno de la universidad, que la universidad tenga autonomía, pero ¿por qué cito la reforma? Porque la reforma es claramente algo que tuvo, digamos, primero se, se, se pone en relación a una forma de autoridad, contra esa forma de autoridad, que la, la denomina la tiranía, ¿no? y después dice esto de es una continuidad respecto de la revolución de mayo en la Argentina, que la revolución que inicia como el proceso de independencia del país, diciendo, bueno, una vez que se dio la independencia del país, 100 años después, seguimos teniendo estas formas de los saberes, que son formas coloniales, son formas dependentistas, son formas que están como relacionadas a una sociedad de y hasta que no cambien las formas de los saberes, hasta que no se liberen los saberes, que es cuestionar la forma de autoridad, pero proponer otra forma de autoridad, que era el cogobierno hasta que no cambie eso, la sociedad no se va a liberar, no se va a liberar, ¿no? Y después, Deodoro Roca se como una formulación, hasta que la sociedad no se libere, la universidad no se va a liberar. Esa, esa relación universidad-sociedad, y Deodoro Roca pensaba la universidad del tipo, como la figura del proletariado en el marxismo, ¿no? En algún momento se va a disolver, va a cumplir su función y se va a disolver. Se va a disolver en una sociedad o en una ciudad que va a ser una ciudad universitaria, que va a tener este proceso de reflexión sobre sí misma, que no va a tener por qué centrarla en un lugar, en una institución la sociedad va a reflexionar sobre sí misma en todas sus instituciones. No, ¿no? Una Entonces, sociedad ilustrada, total. Es genial eso. Es genial. Claro. Eh, ahora a mí me parece muy interesante la universidad, es esa figura moderna de la universidad, ¿no? que tuvo una relación de límites, de respuesta respecto de la autoridad esos límites, bueno, kantianos entre qué significa el gobierno y qué significa la universidad ahora, siempre eh, esa relación con la autoridad la mantenía de alguna forma existente no la universidad era una, una otra forma de autoridad pero reconocía una autoridad exterior que era esa autoridad política eh, se veía un momento reflexivo de una autoridad política y que por tanto podía ser más crítica que ese, eh, o sea, tener el momento de crítica que, este, que esta autoridad no tenía. Me parece que desde la, desde la reforma hasta acá, lo que ha pasado es como esa entrada en crisis radical de la idea de autoridad. ¿no? Y, y la universidad no puede permanecer al margen de esa, de esa caída de, de, de su otro en esa relación, ¿no? que era la idea de autoridad. Eh, me parece que, que en lugar de criticar a la autoridad en el último tiempo, por lo menos de América Latina, las universidades muchas veces hacen mucho por sostener, esa autoridad estatal, de la cual no se puede suponer sus condiciones de soberanía en forma plena, no se puede conceder, no conceder, sino que no se puede pensar que esa autoridad estatal tiene condiciones de autonomía tales como se las planteaba. Entonces, en lugar de esa crítica, muchas veces hay una especie de sostén, porque hay otros poderes, que no pasan por esta, este mecanismo de la, de la autorización que conforma la autoridad, que con los cuales la universidad tendría una relación peor, tendría una relación no, no paritaria, como tenía con la autoridad política, sino una, una relación de, de sujeción en el mejor de los casos, ¿no? que podían ser poderes mercantiles, este, capitales, etc. Y me parece que, tiene una, que, esa, que esa entrada en crisis de la autoridad política estatal también es una entrada en crisis de su lugar como institución reflexiva, porque respecto del, del, del momento ese kantiano de poder separar entre la técnica y el saber reflexivo, bueno, yo creo que el saber, el saber técnico, si es un saber, eh, la técnica ha desbordado absolutamente su campo de, de inscripción, así como se pensaba el desborde del diseño respecto del arte, ¿no? Técnico todo, entonces hay algo del proceso de, de validación de los saberes técnicos que deja... A, a este momento reflexivo de la universidad como un momento bastante irrelevante. Eh, no solo fuera de tiempo, sino que no se sabe si se lo necesita. Eh, que no se sabe si... Pienso en todas estas, eh, la, las últimas biografías de gente ligada a las a corporaciones tecnológicas, que decía que no, que no había estudiado en la universidad, que no que no había pasado por la universidad, que la universidad no era necesaria, que y me parece que hay algo de, de, de su lugar como, como lugar de transmisión de los saberes, de cuidado de los saberes, de, de repliegue reflexivo de lo social, que está en crisis... Eh, a ver, que está en crisis no porque venga otra forma, como pensaba Deodoro Roca respecto de la universidad venidera, sino a mí me cuesta imaginar la universidad venidera, mm. eh, si no es la forma de terrible de la, la muerte de sí, que sería la mera reproducción de, mm. de contenidos, ¿no? O sea, eh, que sería como la, la instalación, por ejemplo... Claro, de, de las humanidades, por ejemplo, en el caso específico de las humanidades, ¿no? Como saber es prescindible, que sí. representan un marco de cultura general nada más, pero que lo relevante no está ahí, sino que está en, un, en una serie de otros mecanismos de gestión pedagógica, de capacitación empresarial, etcétera, ¿no? Como sí. por ahí, ¿no? Sí, sí yo... yo. Eh, incluso de, de, de privilegio de clase, ¿no? O sea, a ver, como. A mí me impresiona que, que la técnica ha penetrado todas las formas, de, incluso las, las mismas formas de las humanidades, ¿no? O la de transmisión de los contenidos de las humanidades. Y hay algo de lo irreflexivo de la técnica, o sea, algo que me parece que estaba en, en, en Sartre, esta cuestión de que para, para hacer uso de ciertas técnicas, como el, el momento en el que alguien compra una mercancía, lo que hay es un proceso de olvido necesario, ¿no? yo no necesito, si yo tuviese que reconstruir todas las condiciones de producción de aquello que consumo, y ver si ejercer un juicio valorativo sobre si eso está bien o está mal, no comprarías nada. Y si tuviese que saber todo lo que está atrás de eh, los tecnología que permiten la cotidianeidad, tampoco las usaría. Entonces hay algo de, de olvido necesario de las condiciones de producción, de, eh, de, la, de todo lo que, lo que hace... O sea, hay algo de operativo que olvida las condiciones de producción como momento necesario. ¿no? Mm. Y, y me parece que ese, ese olvido es consustancial a la técnica, al momento, a, a los dispositivos de, de, de operacionalidad contemporáneos. Pero uno y, podría decir que esa es como la inversa de la filosofía. Claro, ¿y qué? qué Digamos, y entonces lo que, lo que aparece es como, bueno, aquellos que, aquellas que tengan tiempo de eh, dedicarse a otras cosas superfluas, digamos. Sí. Eh, y, y hubo algo de eso que para mí fue siempre como el la mar, eh, hasta cierto orgullo, ¿no? De, de, de, de, de quienes. Eh, tenemos alguna filiación con la filosofía, que, cierto orgullo de bueno, sí, o sea, eh, sos el momento reflexivo, bueno, yo creo que hay algo de eso que, que va a quedar completamente en, en, en desuso, pero, pero no porque haya que, que, que aspirar a conformarse con, esos, con esas formas operacionales o, va a ser como, como el, si la universidad no encuentra una forma de, de alojar conocimientos inesperados, digamos, si no encuentra una forma de salir de su percepción de que justificarse, justificar su existencia es ser esa universidad del certificado, ¿no? eh, que haga rápido lo que la sociedad supuestamente le demanda, que es validar ciertos conocimientos en la forma de títulos, porque no es que los produce la universidad, ¿no? los aloja y los, los expele, eh, si la universidad no se piensa de alguna forma en relación a las lenguas, ¿no? y a lo que deja fuera y a lo que está dentro, a, a, a, su digamos, a generar un conflicto, y no ser esto de, de, de justificarse diciendo si sí, yo puedo dar el certificado que la sociedad me, me demanda y en forma rápida, si no hace otra cosa que eso... Claro, eh, uno podría decir que eso es como supeditarse irreflexivamente claro. a, la, a, la premisa, a la premisa del capital, digamos. Total, ¿no? claro, totalmente. Eh, y, hay, y, y si a eso le sumáramos la relación, por lo menos que en la Argentina es compleja, entre universidad y ciencia, que no son necesariamente lo mismo, ¿no? Que, que la ciencia introduciría otros problemas, que son estos problemas de, de las relaciones, de pensar las condiciones en que los países podrían generar sus propias condiciones de reproducción, o sea, qué pueden importar y qué pueden exportar, Si la universidad suma más relación con la ciencia, digo que, que en el último tiempo, con, sobre todo con la pandemia, entiendo que, que ha generado condiciones de revalorización, la ciencia de sí misma, eh, sí. pero en esa revalorización de la ciencia no necesariamente está la revalorización de la universidad. Eh, la universidad me parece que ha reaccionado muy rápido a poder virtualizarse, a poder... Eh, generar otra territorialidad, mm. pero no necesariamente ha sido beneficiaria del de proceso incipiente de revalorización de la ciencia, que me parece que está teniendo, la, la pande que, que ha propiciado la pandemia con este tema de las vacunas, mm. sino que ha, ha este, seguido en la misma lógica, ¿no? de bueno, cómo hacer que, las cursadas sigan, cómo hacer que finalmente los títulos no se paren, cómo hacer que la máquina no pare. Eso es muy, muy impresionante sí. claro, de la pensando, universidad, ¿no? Claro, pensando también un poco en, en bueno, la, las grandes corporaciones farmacéuticas, digamos, eh, sí. se articulan en base a laboratorios, ¿no? La, laboratorios que son esas grandes, digamos, son parte de estas grandes corporaciones donde la universidad funciona, por así decirlo, al menos la, en, en, el, en los centros de, de pensamiento más avanzados, por así decirlo, ¿no? Como una cuestión más periférica también, ¿no? Sí, no, es también. Que, no es que tengamos la vacuna, por así decirlo, de la Universidad John Hopkins, por ejemplo, sí, sí, sí, o de la sí, Universidad, qué sé yo, de Berlín, ¿no? O sea, también ahí sí, en sí. esos centros ¿no? Como, me parece que ahí lo que aparecía como un elemento menor, por ejemplo en el texto de Kant, el conflicto de las facultades, que era qué relación iban a tener esos, esas instituciones periféricas de la, del, del ámbito académico, que podían ser esto, eh, organizaciones científicas, eh, pe pequeños conglomerados de institutos, etcétera, que en el texto de Kant aparecen como como elementos menores ¿no? respecto de lo que es la universidad, eh, cada vez han tenido una, una fuerza más preponderante, ¿no? y en, en la pandemia lo que se ha visto sí es que, que la industria farmacéutica tiene, o sea, que, que es más fácil para la ciencia muchas veces producir en, esos, en, en esas instituciones periféricas, que hay ciertos objetos de la investigación que quedan por fuera de las universidades, se mostró mucho, porque no están los Bien. recursos, porque no están los modos de gestión, porque a los estados les resulta más fácil muchas veces no pasar por todos los procesos de la, de la, del gobierno, de la universidad, y, y, la, y, y se ha mostrado mucho también, o sea, digo, en esto de la revalorización de la ciencia, la ciencia ha aparecido como eh, en, en su intrínseca relación con el imaginario de la humanidad, ¿no? con el beneficio de la humanidad, etc. Eh, y la política ha parecido como la mala, la mala acompañante, ¿no? la que le distribuye mal las vacunas, la que introduce el ruido en esa distribución que la, si la ciencia eh, se desarrollase por sí misma, como la, la mano invisible del mercado lo solucionaría, entonces la, la política parece como ensuciando algo que la ciencia eh, resolvería mejor, ¿no? claro. Y me parece que ahí la, la universidad ha quedado en un lugar eh, secundario y no ha podido, hasta acá, no ha podido generar las condiciones de, de reflexión sobre ese ideal científico tan temprano moderno, ¿no? tan, tan cartesiano de la empresa de la humanidad, digamos, y, y una sociedad que, que no puede, que, que bueno, que está como en este, en este trauma, en este shock, y que no, a ver, cuando se decía lo de que las vacunas se produzcan en cada lugar del mundo donde se necesiten, se, se olvidaba que no todos los lugares, que muy pocos son los lugares que podrían producirlo, y entonces hay algo de, de, de atolladero, ¿no? Entre la, esto, la, la, la crisis de la autoridad estatal, la crisis de la autoridad del saber reflexivo, cierta cierto como pérdida, de no encontrar el lugar de la, de la universidad, cada vez más... Digamos, objetos y formas de producir Que son técnicos, técnicos científicos Y que se producen por fuera de la universidad Me parece la que me hay importa. una... Eh, ahí ahí me, parece, me parece interesante un poco Obviamente siguiendo lo que tú estás planteando no ¿Cómo se reconfigura una, una cartografía inversa ¿no? A la cartografía planteada por Kant precisamente? O sea... Si en sí. Kant, por ejemplo, la, el, la facultad menor, ¿cierto? o inferior, ¿no? eh, se eleva a mayor, y en este sentido es la filosofía como dispositivo de fiscalización de las condiciones trascendentales de la verdad, precisamente fiscaliza a esos saberes periféricos, ¿no? sí. eh, y lo que ocurre hoy día es como esos saberes periféricos subsumen, en último término, a, la, a esa facultad que aparecía en Kant como... Un, un recentrada ahora está completamente periférica respecto del, del programa estatal, del, del programa, perdón, filosófico kantiano, ¿no? Como bien impresionante. Sí, claro. sí Ahora, en, en, sí. ahora en, en esa línea, quería, quería ir a, a la última parte un poco de la, de la conversación, ¿no? Eh, a propósito de, de que también en, en, hacia el, en las partes finales de, de, de este libro que, que comentaba, ¿no? Crimen, crimen y sí mismo, ¿no? Eh, planteas todo el problema eh, que significaba, no, no es precisamente la cuestión de las humanidades, pero sí el problema de la subjetivación, eh, y, a, y aparece una afirmación eh, bastante interesante, ¿no? el, el hacerse hombre, ¿no? esta idea de, el dueño de, de convertirse en dueño de sí, ¿no? de, de, de configurarse en virtud de esta, de esta forma de propiedad, implica el hacerse hombre, ¿no? con un ideal masculino eh, bien impresionante que uno podría decir, bueno, las humanidades que nosotros conocemos de alguna manera, que son las humanidades, digamos, decimonónicas, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Que sé yo, Dilte y etcétera, eh, tienen un ideal también, ¿no?, de, del hombre, ¿no? Y siempre en base a una concepción eh, masculina de la cuestión, ¿no? Y en ese sentido cómo pensar las humanidades entonces, ¿no? Porque eh, la concepción de las humanidades trae consigo una noción de hombre, un ideal medianamente, digamos, masculinizante, medianamente objetivo, al menos en, en la intención que tenía, por ejemplo, las ciencias del espíritu, ¿no? En Dilthey, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo verías esa, esa cuestión, no? Como el problema de las humanidades en la actualidad, pero pero pensando también en, eso, en ese trabajo que tienes tú, ¿no? De, ¿cómo, cómo, cómo ese hacerse hombre también pasa por esa idea ¿no? que tienen las humanidades, ¿no? Que tienen ciertas humanidades, ¿no? Eh, creo que incluso es más allá de las humanidades que el proceso de, de razón occidental, digamos, ¿no? La, que la, la razón occidental hay que leerla como una razón generizada, ¿no? Eh, una, una razón que, que, que no es solo ciertos procesos cognositivos, o sea, de, de criterios de evaluación, de examen, de ciertas creencias, a ver si son racionales o no, razonables, todo esto que podemos pensar, sino también conforma una, un ideal de persona, un ideal de conducta, esto que decía, un ideal en relación a la a la corporeidad, que supone la, la distinción entre las, la naturaleza y la razón, ¿no? eso que, que ha pensado la modernidad eh, como, como momentos, si querés, hegelianamente, bueno, la, la, la, la razón se iba a reconocer una con la realidad, ahora en ese reconocerse una con la realidad hay algo que queda como del lado de la inconsciencia, o de lo precario, o de lo, de lo más irreflexivo, que son las formas de la naturaleza, ¿no? Y hay ciertos sujetos que están más ligados a esas formas de la naturaleza, a esas existencias más naturales, que son siempre sujetos que están ligados a mujeres, pero también a, a todos esos sujetos que pueden ser tutelados, ne, ne, que, que necesitan tutela, ¿no? eh, Por ejemplo, que los feministas de imágenes de la naturaleza, ¿no? como la marea, el, el tembladeral, eh, porque hay algo de ese apropiarse de cómo, cómo se le, cómo construyó la modernidad de la naturaleza, como lo que irrumpe, lo irracional, lo ligado al, por ciertas formas de la irreflexión, que son formas que estuvieron siempre del lado de las mujeres. O sea, el ideal de la razón occidental es un ideal que, que supone la, la, la neutralidad, que supone que alguien que habla en términos de la razón habla degenerizadamente, o sea, que no, no está inscripto en, en el género, y... Y es claro que si se observan todas las formas en que han quedado las mujeres en esas mismas exposiciones de la razón universal, había muchísima descripción genérica de ese, de ese discurso, ¿no? desde la, infan, de la infantilidad irremediable que veía Schopenhauer en las mujeres, a, al a la razón complementaria de una sensibilidad, que estaba siempre del lado femenino, podía ser en Kant, en, en Rousseau, en, en Hegel, en Hegel esa idea de las mujeres como el principio hostil al Estado, o sea, la conformación del Estado que ubica a las mujeres sobre todo en el lugar de la familia, y que en, en ese imaginario de Antígona, digamos, pone ahí un conflicto que va a tener siempre, un conflicto que siempre va a tener que saldar con eh, una otra ley, que es esa ley divina, que es esa ley filial, que muchas veces está, que, a ver, que su existencia es que está en contra de, el, de la norma política. Entonces, ver a las mujeres como, como ese, no sé si son las mujeres, sino que el principio de como un principio que es hostil irremediablemente al Estado, y que lo integra, integra esa hostilidad, y que esa hostilidad se encarna siempre en la figura de la hermana, la, la, la mujer, de la, la hija, la, o sea, que hay algo ahí, de que lo decía Peitman, ¿no? de, de tensión entre mujeres y ciudadanía, ¿no? entre mujeres y, y razón, entre mujeres e intervención en el espacio público. Un poco la, la, la imagen que tiene Hegel de, de Antígona, justamente. Total, total. O sea, la... Y ahí hay algo de, de, de atadura entre corporalidad femenina y, y naturaleza y reflexión, estadio precario de la reflexión, eh, dependencia de ciertas formas de la pasión, eh, entonces cierta, cierta idea de que para, para acceder a la ciudadanía lo que había que hacer en el caso de las mujeres es esta doble represión del cuerpo, ¿no? ya no la represión masculina del, del cuerpo, sino la represión de un cuerpo que inmediatamente se ve eh, androcéntricamente, entonces que inmediatamente está sexualizado, entonces, es casi desaparecer, digamos, para poder hablar en nombres de la, de la filosofía, poder hablar en nombre de la política, porque siempre hay eh, que deconstruir desde el vamos esa sexualización del cuerpo, eh, desa desaparecer como cuerpo para poder hablar en términos del universal de la razón, en términos de, lo, de, de, la, de la forma de aparición en el espacio público. ¿no? Eh, ahí con, con las mujeres se da siempre como un proceso... Eh, doble respecto de, de todo lo que ha hecho. El, la racionalización respecto de, de, de, de hombres ¿no? de, y estamos hablando siempre de estos términos binarios que incluso los podríamos deconstruir también ¿no? de, de, de generar eh, otras formas de, de identidad que no sean en esta forma eh, o complementaria o, o tensionante entre masculino y femenino entre principios masculinos y femeninos ¿no? Sí eh, la imagen del principio hostil al Estado a mí me, me resulta muy interesante, porque, porque es una imagen, o sea, bueno, porque es alojar en, en, determinado, en determinados sujetas digamos, un, algo de... de que, algo que la política, en términos de, esta, de, de su imbricación con la razón, no puede integrar del todo, y a la vez lo tiene que eh, digerir, no lo tiene que digerir de una forma, de, eh, creo que la imagen es siempre volver a reprimirlo, no siempre volver a reprimir ese principio que integra, pero no integra del todo, que integra y niega, y sí, eh, eso me parece como muy, muy interesante. ¿no? Bueno, no sé, yo creo que estamos más o menos ya en, en la hora eh, Nada, bueno, quiero agradecerte muchísimo Cecilia sido, creo, Espero que haya sido también interesante para ti y buenísimo esta, esta sesión este, Así que, bueno, muchas gracias y no, no, no, no, no, no, no. Muchas gracias por la por, por venir y muchas gracias por tus reflexiones que realmente han sido... Muy interesantes para este contexto que también, bueno, acá en Chile estamos viviendo un... No sé, no sé muy bien qué es lo que estamos viviendo. <risa> Pero, Pero me, me da mucha esperanza, ¿no? Eh... Sí. Un momento de, de, de mucha esperanza y al mismo tiempo, bueno, mucha, bueno, mucha esperanza sobre todo pero al mismo tiempo una cantidad enorme de, mm -hmm. de cuestiones no discutidas por muchos años digamos no a propósito por ejemplo la lengua no la erupción sí, ¿no? eh, de la lengua mapuche por ejemplo ¿no? sí. eh, rompiendo la gramática del estado en fin hay una serie de cuestiones así sí, que es bueno o sea, ojalá ojalá no porque Chile ha sido tan vanguardia eh, para para más, en términos del neoliberalismo, <risa> eh, que ojalá, realmente me parece que es un lugar, no es como que esto ocurra en Bolivia o en Perú, me parece que es un lugar que tiene la densidad de la Argentina también, ¿no? de esos estados que han intentado una homogeneización, Exacto. y que, que surja ahí una loncón diciendo, hablando en Mapuche, eh, hablando en... en en otros términos, ¿no? con otra estética, con otra, esto que decía Willy Tiger en el video que vi, con otra cortesía, y que esa cortesía no se vea como inmediatamente el, el, el signo, el resto de la, de la subordinación colonial, ¿no? me parece, me llena de, de esperanza, y ojalá salga genial, porque va a ser un faro para, para todos los demás, ¿no? para todos nosotros del otro lado de la cordillera. Bueno, así esperamos, querida. Bueno, un, un gran abrazo nada más y nuevamente te agradezco muchísimo. Gracias. No, te agradezco, y, hijita, gracias. Y nos vemos, bueno, a todos. Los invitamos para el próximo, la próxima sesión de diálogos permanentes, que vamos a tener también un invitado tras ¿no? En este caso, Fabián, Fabián Ludueña. ¡Ah, Fabián! ¡Qué genial! Con Qué Eso. Muchas gracias, que estén todos bien. Gracias, chao, chao. Un abrazo.